En los siguientes 10 minutos voy a mostrar cómo instalar los repositorios multimedia en la distribución GNU Linux Debian 10 Buster. Este tutorial o paso a paso se hace enteramente desde la consola TTY o Terminal de Comandos Clásica, ingresando directamente como superusuario o root. De esta manera, y a diferencia del video anterior, en que se hizo la instalación desde la interfaz gráfica y desde un emulador de terminal, aquí en la consola TTY no se presenta el problema del comando dpkg. Entonces, comenzamos. Thank you. Thank you.